Mi nombre es Orlando Arenas. Yo hace aproximadamente 46 años vivo acá, acá en el barrio. Eh, cuando nosotros vinimos, vinimos de, de del campo de la montaña eh, no había agua no había alcantarillado y hacíamos los convites y eso era los sábados y los domingos sacando tierra haciendo banqueos y así sucesivamente fuimos organizando el barrio Vivió en estas casas de ayer? y estas casas que el Nosotros le rogábamos al alcalde que nos pusiera los servicios, que no, lo, que no nos los regalara, que nos cobrara. Él nos decía que no había servicios para nosotros. Entonces, nosotros, al ver que no que no nos venía no nos ponía los servicios, nos tomamos la luz de allá, nos tomamos el agua de Santa Margarita, eh, volvimos y le dijimos al alcalde, entonces dijo, no, con ustedes no hay solución porque él nos dijo, si vuelven y, nos, y nos rompen los tubos, los vamos a meter a la cárcel. Y entonces ya lo último por medio ya de que ya se conformó ya la acción comunal entonces ya fuimos allá y le pusimos la propuesta, entonces dijo ya no hay más remedio con ustedes eh, les vamos a poner los servicios Este barrio de La Cascada eh, de 185 viviendas eh, de las cuales 75 tienen un concepto de evacuación eh, definitiva por riesgos a la vida de sus ocupantes debido a la eh, fractura de las estructuras eh, motivadas por la inestabilidad de los suelos y otros eventos relacionados con el con la historia del barrio. Se van, se van, la casa vieja Más que todo, pues eh, la problemática se asocia a este barriacito porque es la que soporta la carretera al mar y la que está confinada entre mm, la, la quebrada la cascada, la quebrada Chagualán y la, la, la propia eh, carretera al mar. El horror, el calor cuando hicieron la, la carretera... ¿La carretera antes no estaba? No, era la carretera, pero por muy, muy, muy chiquita, ¿no es cierto? Chiquita la, y destapada. No, sí, entonces la ampliaron. ¿Y en la ampliación? Y cuando la ampliaron, dañaron las casas. Parecía un temblor de tierra a mano. Todo el día eso... Y ya después hicieron un muro allí. Con ese muro también empezaron a dañarnos el barrio, dañarnos, dañarnos el barrio. Esta comunidad tiene eh, una problemática atrás en el tiempo de unos eh, 9 o 10 años, ¿sí? que eh, tuvieron que intervenir la carretera que está sobre la parte superior del barrio, eh, porque se desestabilizó y un derrumbe cubrió esa parte de la vía y hubo una especie de movimiento en masa. Mi nombre es María Isabel Muñoz, habitante del barrio La Cascada. Eh, la situación se nos ha agravado desde el año 1999 con la ampliación de la vía al mar. La, por, por la construcción de un muro ejecutado por el departamento el cual no fue hecho con las especificaciones técnicas ni con el direccionamiento adecuado de las aguas de la montaña donde hoy se encuentra asentada la ciudadela Nuevo Occidente da, Dañaron mm, eh, el agua de, de acueducto porque por el, por el lado de allá hay un tubo grande pues de, que, que agua y por este lado pasa otro entonces se dañaron todos dos y entonces ya empezaron a gallos gallos y dele, dele, dele y uno les decía, hombre, esas aguas están pasando por aquí. Y uno, llegaron los ingenieros y les decían, no, no, malo, lo que pasa es que nosotros no podemos meternos en problemas con el gobierno, ¿entiendes? Y les decían, no, no, es que hombre, ¿por qué no se van del barrio? ¿Por qué no se van? hombre. Y yo, pero ¿por qué no vamos a ir, hombre? Y yo me ponía alegre, cuando digo yo, hombre, pero ¿cómo, como ustedes tienen sus casas en otra parte, bien bueno. Y ustedes, no, usted, usted, a ustedes no le importa nada. A nosotros es que estamos viviendo aquí. Son 14 años, imagínense. 14, 14, 15 años prácticamente. Y estamos peleando con el gobierno, y hágale, y hágale, y hágale, mano. Y hasta este momento vamos a ver. Hombre, a la casa mía le, le he metido plata, platica mano, todavía no hemos podido arreglarla en forma porque no, no he podido con qué. Pero la casita no se cae, como la tengo no se cae. Le tengo muchas cosas de estas columnas, de estos. Le tengo como, como 11 manos. Imagina que en la parte de atrás, pero por ahí en el barrio allá, están haciendo un edificio de... de, de de 33 pisos, imagínense. Y ese sí no se cae. Y no se caen. Inclusive un amigo mío vive en, en la parte de atrás. Él tiene la, la casita ahí como una finquita, ¿entiendes? Y en estos días hablé con él y me dijo, me gordo, estoy ya como aburrido, mano, ahí. Porque ya me están diciendo que cuando, cuando le dicen que cuando, que cuando, vende terreno, que se lo puede vender. Ya él dice que no. Aquí. Los cantaron fueron los de a mí me duele, me duele mucha gente que no, tiene, no está en condiciones de irse a otro lado y que están, nos están tirando como animales a meterlo a uno en un cajón de 43 metros cuadrados cuando uno está enseñado a vivir con sus comodidades normales, aquí hay casas muy bonitas. Mi casa no es grande, pero ahí, ahí estaba bien. Y lo, le van mandando a uno, me dice, usted se tiene que ir para allá. A mí me dieron un apartamento arriba y yo no lo recibí. Yo le dije, es que yo no lo voy a recibir porque yo no soy desplazada. Yo no me vine de ninguna parte, a mí ustedes me dañaron mi casa, ustedes mi casa me la arreglan. Y cuando me la den, entonces yo decido. Eh, yo recibo ayuda de, de, acá de, de la rienda, cada mes en el y he ido otras veces y me han dicho que me van a quitar la rienda porque yo no he tumbado mi casa, porque no llevo la orden de demolición. Yo le dije, no, es que yo no lo voy a tumbar hasta que usted a mí me solucione mi vivienda. Cuando usted me diga a mí, usted viene, yo no quiero apartamento, yo no pedí eso. Yo quiero una casa usada o una casa nueva, o que usted me dé el dinero para yo comprar lo que yo quiero, lo que me pueda dar el gobierno, pero si no, yo no me voy. Entonces, ah, es que señora, usted ya tiene orden de desalojo temporal, eh, permanente, pues ya fue definitivo, y usted se tiene que ir. Yo le digo no, si usted a mí me quite la rienda y no me soluciona nada, yo vuelvo a mi casa la remiendo y me quedo yendo ahí. Porque él más bien no invierte y no arregla en el barrio, en vez de estarnos sacando. Y aquí hay gente que le costó mucho tener su casita y que la luchó mucho. Como a otros no les duele, y recibieron el apartamento y se fueron, igual están bien allá. Pero eso es como, pues de cada quien la opinión, ¿cierto? Yo iba a recibir el apartamento y como le digo, yo no cabía allá. Entonces, era algo muy pequeñito y yo dije, no, no tengo por qué recibir eso. Entonces yo le dije al abogado, si yo no recibo eso, ¿qué? Entonces no me... Y me dijo, no señor, usted no, tiene, no está obligado a recibir eso si no quiere. Entonces yo le dije, si yo fuera una desplazada, hombre, a mí cualquier piecita me sirve. Pero es que yo hice mi casa y yo la luché. La falta de, preven de prevenir estos riesgos hacia el futuro para estas comunidades eh, ha provocado que se incremente los riesgos de, de mayores complicaciones en, el en, en los suelos que en parte se pueden haber prevenido si las obras se hubieran acometido en su momento cuando hace 14, 15 años la comunidad empezó a manifestar eh, denuncias porque se le están agrietando las casas y pues que sí. esto lo atribuye la comunidad en parte a que precisamente hace 10, 11 años se comenzaron los trabajos para la eh, construcción de la ciudad de la Villa de Occidente, Villa Occidente o, o Nuevo Occidente eh, en esa época, hoy pues ya hay 15 mil viviendas ya eh, puestas en el lugar. Eh. Eso es lo que hicieron arriba, le pusieron mucha pólvora allá. Allá metieron polvorazo. Hubo arriba, para pa, María. Pa eso. Ese edificio, sí. Uy, hombre, antes cuando ellos están haciendo eso, eso todos los días era dele, dele, dele, dele, dele, mano. Y eso también allí, esta parte de aquí. Venimos con una problemática en nuestro sector desde hace 14 años el cual presenta deterioro de todas las viviendas a raíz de unas aguas escorrentías y subterráneas por las construcciones eh, desmedidas en la ciudadela Nuevo Occidente, la cual nos viene afectando y no hemos tenido la suficiente, la suficiente atención del Estado. Exigimos al Estado, exigimos al municipio de Medellín que nos atienda de forma integral en la recuperación de nuestro barrio, ya que fue un daño causado, generado por la desmedida construcción en la ciudad de la Nueva Occidente, donde hoy es llamado el crecimiento de ciudad. Pedimos, nos atiendan, nos recuperen nuestro barrio, ya que llevamos 50 años en él y aquí nos queremos quedar, ya que hay un tejido social, hay un arraigo, y esto no lo está teniendo en cuenta el municipio de Medellín. Pues ellos dicen que, que, muchas veces dicen que se vayan del barrio, que se vayan, mucha gente que se vayan, y nosotros les decimos que nos quedamos aquí, o que nos hagan edificios buenos aquí, si, si nos quieren alguna cosa, que nos hagan edificios entonces de... Por ejemplo, grandes de mano, que, que uno quepa ahí, pero es que esas cositas de mano son de, de, de, de, de dos, de dos piezas, ¿entiendes? Tenemos derecho a una vida digna y que nos respete nuestra expresión. Queremos recuperar nuestros derechos ya que los hemos perdido. Exigimos la recuperación integral de nuestro barrio. Aquí se respira paz y tranquilidad. No más desalojos. Aquí nacimos y aquí nos quedamos. No queremos discriminación en nuestro barrio. Que no nos vulneren nuestros derechos. Exigimos nuestros derechos a una vivienda digna. No queremos más desalojos en el barrio, en La Cascada. Queremos seguir siendo la misma comunidad unida que siempre hemos sido en el barrio La Cascada. Queremos quedarnos en nuestros barrios, en nuestras casas, que nos respeten ese derecho. Queremos quedarnos en nuestro barrio, en el barrio en el cual crecimos, nacimos y crecimos. Al problema que nos ocasionaron exigimos una solución más que justa y sin a de desalojar. Eh, nosotros no somos desplazados y no queremos convertirnos en parte de ellos. Eh, tenemos derecho a volver a armar este rompecabezas Que se nos desbarató por culpa de las grandes empresas que vinieron acá Y que de un día para otro nos, nos dañaron toda nuestra comunidad Cuando los oídos del mundo vienen a nuestro país Nuestros gobernantes nos escuchan Después de que estos oídos se retiran del país Nuestros gobernantes entran en una sordera total No te he visto no me acuerdo de ti, este tema no lo hemos tratado, deja el mensaje con mi asistente, etcétera, etcétera, etcétera. Usted llega por aquí tarde de la noche, nadie, por aquí no le roban a nadie, no se le meten en las casas. Usted se puede ir hermano y la gente, usted se puede ir un mes o dos meses hermano no le tocan la casa para nada. Usted llega a su casa normal, en otra parte hermano por allá si llega le roban de noche le roban. En cambio esto por aquí mano muy bueno, muy bueno bueno para vivir, para levantar familia, muy bueno. Y entonces eso es lo que nosotros peleamos, que no nos saquen de aquí. No sabemos hasta qué punto esta zona puede ser, digamos, eh, eh, declarada de, de interés prioritario para que el Estado pueda inmediatamente hacer las inversiones del caso, hacer los contratos correspondientes. Pero también pensamos en que cómo se garantiza que, digamos, con el menor impacto posible sobre el desarraigo de la población, que el menor número posible de familias deba ser evacuado, aunque sea provisional o temporalmente, a un sitio cercano. ¿Cómo se hace esto? Esa es una situación que tenemos que resolver de la mano de la administración pública, de las organizaciones eh, sociales de la zona. Y de la mano de las autoridades de control o por lo menos defensoras de derechos humanos para hacer una especie de, de análisis y de acuerdo, de convenio, de no sé, con esta comunidad de qué es lo mejor para garantizar su derecho a la vivienda, su derecho al desarrollo humano, su, de, su derecho al desarrollo social y su derecho al arraigo que tienen y que tienen en esta zona. Somos pocos pero Estamos somos unidos, unidos, y unidos, unidos. Y unidos ¿Somos, somos fuertes. Y con esa fuerza a ponlo, vamos a pelear por nuestro barrio. el futuro